Después de tantos años aquí estamos Mirando cómo se muere este amor No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esta misma situación No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esta misma situación es hora de probar nuevos caminos Y al ver dónde me lleva el corazón El tiempo que es tirano y cruel testigo Podré yo con los años decírtelo Y el tiempo que es tirano y cruel testigo Podré yo con los años decírtelo y ya no pienso más en ti, fue difícil olvidar Esta pena que hay en mí, nadie la puede parar Solo espero que estés bien, yo jamás regresaré a besar tu voz de miel, a sentirte en mí otra vez A sentirte en mí otra vez cantar tu pelo, tu perfume que en mis sueños grabados para siempre en mi cantar el tiempo va pasando y yo te pienso y creo que jamás te he de olvidar perdona si estas lágrimas no callan momentos que reviven Perdona si estas lágrimas no callan, momentos que reviven tu mirada. Ya no pienso más en ti, fue difícil olvidar esta. Tu voz de miel A sentirte en mí otra vez A sentirte en mí otra vez